Alguien de lo que me gusta, alguien de lo que me gusta. Quiero cantarle a, a ella, a ella, a ella. partido para la gabiota y mi meta sin control solo piensa en ella cuando me encanta amar hoy en esta noche música para enamorados bienvenidos como dice como dice con quién? Quiero cantar de ella, eh, que me encanta. Échale azteca. Bienvenidos. No llores, no llores. Como dice, como dice. No me encanta, mi corazón. En el cielo hay estrellas y en Dallas, Texas, hay una de ellas, del vampiro para la gaviota. ¡Ay! Hoy en, Hoy en esta noche, temita de agasajo. Bienvenidos. Demasiado, demasiado siempre, siempre, siempre. Hoy en esta noche, en cámara de video, sonido gaviota. Toda la banda sonidera de Facebook. Bienvenidos. Es tan especial para la domadora número uno Ahí está para Luis Se fue, se fue, se nos adelantó Hasta allá arriba se va este tema Bienvenidos Hoy tengo que decir que conocí el amor Y a este corazón se le acabó el temor Se le acabó, se le acabó, se le acabó el dolor no te vi te cura, el mundo entero se movió. No tengo que decir que conocí el amor. Hoy la escuchas Hoy con el vampiro con de Dallas, Dallas, Texas, el original. El original. Bienvenidos. Ah, que me encanta. Dios mío, dígame. ¿qué le puso Ahí esa, ¿Hay esa, ¿Hay para, esa Juan? para Juan. Échale, Juan. Me Hoy en esa Hoy noche, la noche, la Yolis, la, la Yolis. Ese Freddy. Bienvenidos. Yo solo piensa en ella, ella. Cuando me encanta amarle su placer, protegerle es mi deber. Agoniza y se va. Ella Y tengo que decir que conocí el amor, que a este corazón se le acabó el temor. Se le acabó, se le acabó, se le acabó el dolor. Cuando te vi, te juro, el mundo entero se movió. Hoy tengo que decir que conocí el amor, que a este corazón se le acabó el temor. Se le acabó, se le acabó, se le acabó el dolor. Cuando te vi, te juro, el mundo todo se movió. Claro que sí, claro que jóvenes, sí, jóvenes. temita para enamorados, quiero cantarle a ella. Ay, Vampiro, el amante del bajo.